¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Crash of Cars. Vamos a hacer lo que queremos todos. Y es que compre este coche vulcano. Que para eso me ha gastado el partner en comprar gemas. Y nada, le vamos a dar, vamos a comprarlo. Vamos a ver ese nuevo power up que trae este coche. Lo compramos, eh. el coche equipado con mini torretas que siguen a los enemigos cercanos nada vamos a seleccionarlo chicos vamos a echarnos unas cuantas de partidas voy a dejar ahora un gameplay muy muy top nada chicos no olvidéis darle un like y suscribiros para más contenido de Chaos of Cash y dentro vídeo <risa>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 Taking my husband, that does it, I'll take you. Taking my husband, that does it, I'll take you. Taking my husband, that does it, you. Taking my husband, that does take you. Taking my husband, that does